A nuestra celebración eucarística dominical Desde la parroquia San Antonio de Padua Del sector Gascoe en Santo Domingo Capital de la República Dominicana Y a todos ustedes Queridos amigos y amigas televidentes Radio oyentes y cibernautas Recuerde suscribirse a nuestro canal de Youtube Como San Antonio RTV Finalizada las fiestas de Navidad con el bautismo del Señor iniciamos este segundo domingo del tiempo ordinario en el que participamos paso a paso de la vida pública de Jesús la liturgia de este día se centra en el testimonio sobre Jesús Pablo que se proclama como apóstol de Jesucristo y Juan el Bautista que nos da testimonio sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este testimonio nos ayuda para reavivir, reavivemos nuestra vocación de discípulos misioneros de Jesús participemos activamente en la realización de su proyecto de liberación y salvación con fe esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística reverendo padre Israel Cruz Escarramán. Acompañado de los diáconos y acólitos, iniciamos nuestra celebración con alegría y cantando. Bendeciré al Señor. Él es quien perdura todas mis maldades, el que siempre será.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 glorifiquemos al Padre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 La primera lectura está tomada del Libro de Isaías. El profeta Isaías nos presenta al siervo de Dios, al que se le ha confiado la misión de reunir al pueblo de Israel y ser luz de las naciones. Salvación para todos. Escuchemos. Lectura del Libro de Isaías el Señor me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza.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 Con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro: Para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Estoy señor para hacer tu voluntad. Aquí estoy señor para hacer tu voluntad. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En la segunda lectura se describe la comunidad cristiana como una asamblea de hombres llamados por el Padre a ser santos, porque todos hemos sido salvados por Cristo. Escuchemos. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y sostene, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos. El Evangelio presenta a Jesús, el Siervo de Dios, manifestado por Juan Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos llena de su Espíritu Santo para que teniendo una experiencia personal, y comunitaria, nuestra vida sea transformada. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.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 hermanos, hermanas. Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario, llamado por los homiletas y liturgos, domingo de transición. Transición porque se hace Alusión aún al tiempo que apenas hemos vivido, el tiempo de Navidad. Y luego pasamos de lleno, concretamente, al tiempo de la vida pública de Cristo, ese tiempo ordinario. Ese anuncio del mensaje de la buena noticia de salvación. Y la liturgia de domingo que nos propone la iglesia en este día, lo que hemos escuchado en el libro del profeta Isaías, miramos que todo lo que se anuncia por medio de los profetas es el acontecer de la preparación de aquel que ha de ser o que había de ser enviado por Dios a cumplir la misión salvadora, redentora. O sea, se anunciaba desde ya a Cristo. Por eso se habla que en el Antiguo Testamento el mensaje que está de fondo es el anuncio de la persona de Cristo. Y es lo que los profetas en diversos tiempos y contextos llamaban a ese estar atentos y vigilantes porque estaba cerca el enviado de Dios y hoy el profeta Isaías nos muestra una vez más a ese Cristo, a ese que ha de ser enviado por Dios como el siervo de Dios aquel que Dios se complace en él y se siente orgulloso porque sería salvación que había de ser y alcanzar todos los confines de la tierra. Jesús es el enviado de Dios, hoy lo entendemos así, los profetas no vivieron aunque lo pregonaron por doquier, no vivieron esa gracia que cada uno de nosotros vivimos en el aquí y el ahora, en el hoy de nuestro tiempo. A ver descubierto, estar viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu, tiempo de salvación, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros como cristianos, llamados a ser otros Cristos en el mundo, que pregonamos y anunciamos su luz, que manifestamos más que con palabra, con nuestro testimonio de vida, al menos queremos manifestar con nuestro testimonio de vida que somos seguidores, que somos sus discípulos. Era el deseo de los profetas vivir este tiempo que ya nosotros por gracia vivimos. Y que si nos dedicamos en el discipulado, en ese seguir a Cristo, a cumplir su palabra, podemos realizarlo. Como exclamaba el salmista diciendo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, esa disposición del alma, del corazón, de la mente, que todo nuestro ser gire en el querer realizar la voluntad del Padre en todo momento, que fue lo que hizo su Hijo Jesucristo, a quien nosotros queremos seguir e identificarnos con Él. Hoy damos inicio a la a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos acompañará por unos siete domingos. Esta comunidad de Corintios, denominada por los biblistas, comunidad pagana, porque era ciudad de puertos donde había mucho flujo comercial, y la gente fácilmente se distraía en los quehaceres de este mundo, en los vicios, en el ruido. En la lejanía de Dios Y Pablo que se siente Y que es el apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios Está interesado y lleva Y quiere llevar a cabalidad Su sumi, misión de anunciar a Cristo Atrayendo a los hermanos de Corintios Para que reciban el mensaje Invocando el nombre de Jesucristo Señor de ellos y nuestro. Es la, la iniciativa que tiene Pablo y la misión que lleva a cabo, el anunciar en todo momento, no importa el grupo, no importa el pueblo, la comunidad a la cual se dirige, anunciar, anunciar el mensaje de Dios. Y esto no lo hace solo, con Sóstenes, nuestro hermano. O sea que es una misión que está compartida, una misión que no es asumida en categorías personales. Yo como individuo solamente quiero salir y anunciar. No, me deja ayudar por los hermanos e involucrar a otros a que se interesen y que colaboren con el plan de Dios. Esto recibiendo la gracia que viene de parte de Dios, poniendo nosotros el empeño, de igual recibir el don de Dios de su paz y esa paz transmitirla es nuestra tarea ser entes de paz en nuestras comunidades cristianas y en el mundo en la sociedad llevando el mensaje que recibimos y testimoniándolo con nuestra vida, con nuestro testimonio y de igual manera, si es necesario con nuestra palabra el evangelista San Juan y aquí está la relación entre el tiempo de Navidad que habíamos, habíamos escuchado el domingo pasado, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo por Juan el Bautista. Hoy escuchamos en este contexto, y Juan aquí no es lo que quiere transmitir el mensaje de este Evangelio, no es la centralidad de Juan, todo está centrado en la persona de Cristo. Cristo que inicia su misión, Cristo al cual Juan llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan cierra los calificativos, como les llamaban los profetas, Juan como el último profeta del Antiguo Testamento tiene esta grandeza de desvelar el misterio de Dios que se ha realizado en la persona y que se realiza en la persona de Jesucristo, llamándole Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llamándole el Hijo de Dios, aquel al cual se le posó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Era el, el distintivo, la característica que desveló el misterio a Juan de que el indicado aquel donde se posó el espíritu en forma de paloma ese es el hijo de Dios que ha de bautizar con espíritu santo el bautismo de Juan bautizo de agua de purificación luego estamos en el tiempo del bautismo del espíritu que también purifica pero que limpia por dentro más que externamente como lo realizaba el bautismo de Juan con agua Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu. Si recordamos cuando Jesús decía a los fariseos, procuren limpiar la copa por dentro. Busquen limpiar la copa por dentro, porque así el exterior quedará limpio. Y limpiar la copa por dentro significa vivir una vida cristiana desde Cristo, desde el Espíritu, desde el enviado de Dios para hacer luz en este tiempo, en este mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas del tiempo de, de nuestros ambientes. Que hoy el Señor nos otorgue esta gracia de reconocerle como ese siervo enviado de Dios, que en todo momento cum procuramos cumplir, hacer su voluntad e identificarnos con el plan que Dios nos dicta en cada momento, y que sobre todo vivamos el tiempo del Espíritu, reconociendo al Señor como centro de nuestra vida, buscando testimoniarlo en todo lo que hacemos. Que María, llena de gracia, interceda por nosotros. Amén. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios.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 Confieso que hay solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En comunión con todos los que invocan el nombre de Cristo, oremos al Señor nuestro Dios. Por el pueblo santo de Dios, para que, como Juan el Bautista, manifestemos por las palabras y las obras a Jesucristo, comunicando así la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros, para que se dejen modelar por el Espíritu Santo, como auténticos testigos de Cristo, con la docilidad de la Virgen María, y para que surjan vocaciones para la misión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, los que se sienten solos, los pobres y abandonados, para que encuentren en el Señor su fortaleza, y en nosotros una mano que les ayude y acompañe.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 que está aquí en tu presencia y quiere hacer tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y trigales, esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Racimos y trigales forman pan y el vino que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Racimos y trigales. ¡Gracias! y la espiga convertidas en manjar racimos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial racimos y trigales consagrados en la mesa transformados en panes y en vino de beber racimos y trigales tu cuerpo y tu sangre se nos entrega para todos comer, nacimos y trigales que aceptamos en vino y en el...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 verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna.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 el Señor, Dios del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, porque santo es el Señor, en el cielo hay.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 Sí, te mío. alabamos, te adoramos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 La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Como hermanos todos del Cristo por el bautismo pueden darse un saludo de paz. Es el pecado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 sintonizan y a los hermanos aquí presentes que si por alguna razón no pueden comulgar de manera sacramental nos acompañen a vivir unidos en oración este momento de comunión diciendo Jesús mío creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas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 Señor en nosotros tu espíritu de caridad para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Novena a Nuestra Señora de la Altagracia Oh graciosísima Señora por el cansancio y fatiga que tuviste Caminando con tu esposo José por sendas trabajosas desde Nazaret a Belén Que yo sufra con paciencia las miserias y trabajo de este destierro Y suspire con finos afectos de amor por aquella Belén celestial Donde encontraré al justo José con el verdadero pan de tu Hijo Jesús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 Pero no sin antes agradecer la presencia del reverendo Padre Israel Cruz Escaramán, quien con tanta solemnidad y espiritualidad ha celebrado esta Santa Eucaristía. Un aplauso para él. Jesucristo es el Señor de toda la tierra. Jesucristo es el